Un año más el Teatro Auditorio Boro Vallejo ha acogido la celebración del Día del Pilar, la patrona de la Guardia Civil... ...en un acto muy especial en el de la celebración del 175 aniversario de su fundación... ...en el que además se nos ha reconocido la labor a varios periodistas por nuestra colaboración con la Benemérita. Cita anual de la Guardia Civil de Guadalajara en la celebración del Día de su Patrona, la Virgen del Pilar... ...tras la tradicional misa previa que ofició el Obispo de la Diócesis Sigüenza, Guadalajara, Monseñor Dolatiralo Rodríguez... ...sobre la UNA comenzó el acto institucional... ...con la entrega de la Cruz de la Orden del Mérito Militar... ...con distintivo blanco a los siguientes Guardias Civiles... Ángel Espósito Morillas, Jesús Santaolalla Martínez... ...Alberto Portillo y José Peco... ...por su parte se entregó la Cruz de la Orden del Mérito del Cuerpo... ...de la Guardia Civil con distintivo blanco... ...al Brigada Miguel Ángel García... ...al director de la empresa BMI Antonio López... ...a los sargentos Alonso Saenz y David Díaz... ...a la Policía Nacional María Francisca González y a los guardias civiles Ángel del Pino, José Miguel Alonso, Rafael Eugenio Vicente, Francisco Monguía, Iván José Peña, Juan Luis García y Eduardo Calvo. Se entregó mención honorífica del tipo A al vigilante de seguridad José Antonio Silva por su colaboración con la Guardia Civil. Y llegó entonces uno de los momentos más emotivos, el momento en el que se rinde merecido homenaje a los mayores, a los guardias civiles retirados por toda una vida al servicio de la sociedad. Fueron reconocidos los capitanes José Antonio Callejas, Tomás Berbería, Jacinto de las Heras e Hilario García. Mención especial por el reconocimiento a su colaboración con la Guardia Civil recibieron nuestra compañera Rosa San Millán, redactora jefe de Guadalajara Media, así como los periodistas Antonio Reins y Mario Vizcaíno y el abogado Javier Manuel Jimeno. Finalmente se hizo entrega de la medalla conmemorativa del centenario de la Virgen del Pilar. ...a muchos niños y niñas... ...hijos de guardias civiles de manos de sus padres... ...una manera de hacer un guiño muy particular... ...a los pequeños vinculándoles con la celebración... ...de este día tan especial... ...el Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de Guadalajara... ...Pascual Luis Segura... ...se refirió en sus palabras a la evolución... ...que ha experimentado la Guardia Civil... ...a lo largo de estos años. La Guardia Civil del siglo XXI... ...es muy distinta a la creada en 1844... ...su despliegue... ...continúa basado como entonces en la dispersión por toda la geografía española, pero siendo vanguardia europea en muchas de las especialidades, siguiendo siempre los principios generales de toda política de seguridad. Seguridad centrada en las personas, prevención como criterio básico de actuación, la modernización de los sistemas de seguridad y la cooperación tanto en el plano nacional como en el internacional. Para conseguir estos objetivos, hemos cambiado para poder luchar contra las nuevas formas de criminalidad que afectan a la sociedad moderna, como son el terrorismo y la delincuencia organizada y la ciberdelincuencia, además del resto de delitos que se produzcan, manteniendo siempre los principios de nuestra fundación. Además, el Teniente Coronel ha querido recordar el artículo 6 de la cartilla de la Guardia Civil, que refleja su ADN. El guardia civil no, de, no debe ser temido sino de los malhechores, ni temible sino de los enemigos del orden. Procurará ser siempre un pronóstico feliz para el afligido y que a su presentación el que se creía cercado de asesinos se vea libre de ellos. El que tenía su casa presa de las llamas considere el incendio apagado. El que ve a su hijo arrastrado por las corrientes de las aguas lo crea salvado. Y por último, siempre debe velar por la propiedad y seguridad de todos. Difícilmente se podría expresar mejor lo que somos. La Guardia Civil, actual y futura, seguirá siempre siendo fiel a estos principios que nos dio el Duque de Ahumada. El encargado por su parte de cerrar el acto fue el subdelegado del Gobierno, Ángel Canales, quien ha recordado los distintos momentos que han atravesado superando las dificultades hasta llegar al día de hoy. A lo largo de estos 175 años han sido muchos los momentos duros por los que ha pasado esta gran familia de la Guardia Civil. También durante este último periodo democrático en el que ahora nos encontramos y en el que habéis sufrido, como pocos, el daño causado por el terrorismo al que supisteis combatir con eficacia, pero pagando un alto precio en vidas al servicio de la paz y la libertad de todos. La Guardia Civil, creada en la época en la que, como hemos escuchado, la amenaza eran los bandoleros, dio respuesta a la grave situación de inseguridad que asolaba nuestro país y, desde entonces, no ha parado de evolucionar hasta convertirse en lo que es hoy, una institución moderna, versátil y preparada. Un cuerpo imprescindible para la seguridad integral de los españoles, con más de una treintena de especialidades. ...por tierra, mar y aire". Canales ha recordado también en sus palabras... ...las dos realidades que tiene la provincia de Guadalajara... ...reconociendo el trabajo y la entrega de los guardias civiles... ...sobre todo en el mundo rural... ...con operaciones destacadas en el último año. Históricamente la tasa de criminalidad en Guadalajara... ...permanece por debajo de la media natural, perdón, de la media nacional... ...aún así, en la última estadística que se publicó... ...por parte del Ministerio del Interior... ...muestra cómo las infracciones penales siguieron descendiendo en relación con el mismo periodo del año anterior. También en la zona del corredor de henares mientras que estos datos se agudizaban en otras ciudades próximas de la Comunidad de Madrid. Y es que el límite de la demarcación de la Guardia Civil de Guadalajara está suponiendo un rompeolas para la delincuencia. Durante este año, desde nuestra anterior celebración del Pilar, se han desarrollado múltiples operaciones. Me quiero referir a de ellas, a la operación Leprecon, que permitió desarticular una organización criminal que se dedicaba al robo de bares, viviendas y vehículos. Así, se esclarecieron más de un centenar de hechos delictivos cometidos en nuestra provincia y otros muchos cometidos en otras provincias. Este destacado trabajo ha servido también para devolver la tranquilidad, esa tranquilidad robada a los vecinos y vecinas de nuestro medio rural que se sentían inseguros. Por todos estos motivos, ...os agradezco vuestro esfuerzo y constancia... ...y os animo a seguir en esta línea de trabajo... ...que tanto beneficio está reportando a nuestra provincia". A lo largo del acto se proyectaron dos vídeos... ...recordando los orígenes de la fundación de la Guardia Civil, ...efeméride que se celebra precisamente... ...este año al cumplirse 175 años... ...también se pudo ver un vídeo de la evolución... ...que ha sufrido un cuerpo de hombres y mujeres... ...que pretende estar siempre al lado y al servicio del ciudadano... ...tras el acto de homenaje a los guardias civiles... ...que dieron su vida por España... ...el acto concluyó con el himno de la Guardia Civil. Aquí nos encontramos con el capitán jefe... ...de la compañía de Molina de Aragón... ...don Ángel Jiménez... ...cuéntenos, ¿qué es este aniversario para ustedes?... ...¿qué significa?... ...pues para nosotros representa un día de celebración y de unión entre los compañeros... ...y también de unión con las personas que conviven en nuestro entorno... ...compartiendo con ellos pues unos momentos de relaja y de amistad que es muy, muy necesario. El año pasado tenemos declaraciones de que aquí en la comarca de Molina de Aragón... ...estaba un poco escaso el personal... ...¿se ha podido solucionar esta, esta problemática?... Sí, afortunadamente esa problemática se ha solucionado en gran parte, ahora mismo tenemos un grado de cobertura que podía calificar como aceptable y la verdad es que durante este año, desde el año pasado, esto ha redundado en un descenso notable en cuanto a la delincuencia y en los tiempos de respuesta que podemos ofrecer al ciudadano y además su capacidad de, de, de respuestas pues mejora mucho lo, la sensación de seguridad subjetiva de los ciudadanos se encuentran más seguros. Dado que hemos aumentado bastante nuestra presencia en las poblaciones que son muy, muy despobladas y muy dispersas, en un territorio muy extenso. Orden de septiembre de 2019, por la que se le concede la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco al Guardia Civil Don Raúl Pascual Gómez.